Bien, vamos a proseguir con esta otra parte de tutorial y vamos, bueno, antes de que diga algo voy a importar algunos algunos files, audio estos son algunos temas orquestrales con los que estoy trabajando bueno, otros son un poquito más antiguos pero sin embargo, para este ejemplo voy a ponerlos aquí como modelos y bueno, es una forma de analizar, por ejemplo, este pedazo. Vamos a ver. Bueno, ahí, ahí tenemos eh, estos files. Y bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Mm, vamos a utilizar Reaper para analizar rápidamente eh, estos, estos files. Yo quisiera saber cuál es el pico máximo de esta, de este tema y también ver cuánto, cuál es su rango dinámico en cuestión de decibeles bueno entonces vamos aquí por ejemplo acciones eh, show list y bueno a ver si me recuerdo el comando de todas maneras colocamos así bueno está este primero acá que dice eh, analyze and display item picks and rms ¿Sí? si yo le doy clic allí selecciono el ítem no y le doy run que es correr Comienza a analizar y rápido nos muestra, eh, aquí está la parte de, de los picos de nivel del canal 1, que es, um, alcanza el 1.25 por encima del 0, y aquí el canal 2, el canal 2 que, ah no, perdón, mm, menos 1.25 es el, el máximo pico, y aquí es menos 2 decibeles. Y también nos muestra los RMS, ¿sí? canal 1 y canal 2. Aquí nos ve que es de menos 18 y aquí menos 19. ¿sí? Eso para este file. Después quiero analizar el otro. Doy click, le doy clic, corro la acción. Y vemos que aquí nos muestra ya otro tipo. Siempre hay una dinámica entre alrededor de los 18. Bueno, pero aquí los picos son un poquito más, más altos, casi cerca al al 1 aquí vemos el otro lo analiza rápido aquí ya llegamos al casi al 0 al a los 0 decibeles estamos a menos 0.3 este está un poquito mejor equilibrado esto es para ver cómo estamos nuestros nuestros nuestros temas o las canciones que ahorita más adelante les mostraré otra cosita interesante y bueno, ya un rango dinámico aquí alrededor del, de los 15. Eh, bueno, esto se puede mostrar con este display. Tenemos esa herramienta dentro de Reaper que es rápida y bueno, la tenemos allí. Pero bueno, vamos a ver qué nos tiene aquí Label Processor. Bueno, voy a seleccionar la, el primer tema. Vamos a Label Processor y vemos que aquí tenemos unos comandos. Que nos van a especificar también este tipo de cosas. Tenemos aquí los picos de, de, de nivel, los, los picos de los RMS y tenemos el, el rango dinámico. Sí, vamos a insertar esos, esos comandos a ver qué sucede. Entonces el primero es slash y P. El segundo es slash y R mayúscula y el segundo es slash R minúscula ahora si yo le doy clic eh, clic ok no lo comienza a analizar y vemos que aquí aparecen aparecen en orden aparece menos el pico que es menos 1.3 el pico del, del rms que es mm, menos 8.1 y aquí a al último el rango dinámico que es de menos 18.9 interesante ¿eh? bueno ¿Qué podemos hacer más eh, con esto? Entonces, yo quiero crearme un botoncito eh, que me coloque el nombre de la canción. Por ejemplo, bueno, este se llama un avenir. Como vemos, me la borró porque yo le coloqué, le coloqué estos comandos. Pero yo quiero que me coloque eh, el nombre de la canción también al lado. Bueno, entonces como vemos aquí, si metemos eh, la S mayúscula dice Source Media Full Path y si metemos la S, S minúscula, Source Media File Name. Bueno, a mí me interesa que me, que me dé el nombre del file. Bueno, yo lo voy a colocar aquí, slash, le voy a meter S minúscula, a ver qué pasa. No, bueno, coloquemos la S mayúscula. no lo vuelve a analizar claro porque está el commander y si le coloco la s mayúscula vemos que me da el nombre de dónde está ubicado el file bueno eso no era lo que yo quería lo que yo quería era que me diera el nombre del file entonces era s minúscula entonces vamos a ver ok no lo analice otra vez y ahí me colocó un avenir que es el nombre de la canción punto y otra vez eh, los picos, los RMS y rango dinámico. Pico de rango dinámico, ok. Bueno, eh, yo aquí tengo una tablita, que bueno, que me la creé para poder hacer este tutorial. Y donde podremos eh, eh, escribir eh, las distintas formas en las que podíamos presentar esta este, eh, forma de ver. Porque es que aquí no termina el asunto. La cosa más interesante viene ahora. Y, y va a ser un verdadero shock. Así que prepárense. <ríe> a mí me gusta esta, esta de acá, eh, que está dentro de, dentro de los paréntesis cuadrados y está separado por comitas. También podría poner eh, cualquiera de estos otros. Es para el que, el, por ejemplo, el que le gusta que estén más especificado con abreviaciones. Por ejemplo, vamos a colocar esto copio vamos a label processor a ver qué resulta de todo esto vemos que me aparece el file un poquito más largo dice una venir bueno aquí ya le coloqué que es pico de nivel de nivel y que es menos 1.3 después dice pico rms menos 8 y después dice eh, rms eh, average level que es el rango dinámico menos 8 y por último coloqué tiempo que dura 3 minutos 54 sí bueno interesante poder también meter cuánto cuánto tiempo dura sí que su, su comando que es slash d y bueno aquí están estas otras formas de poder también hacer esa abreviación para decir lo mismo yo voy a dejar este que es el que más me gusta porque ya sé que, cuál es el orden, sí. sé que, lo que, que los primeros son los picos, que después es el pico del RMS, que después ese es el, el rango dinámico y por último es el tiempo. Así que no tengo necesidad de saberlo, de saber más nada. ¿sí? Y ahí me lo ilustra rápidamente a través de comas. Ok, ustedes verán después qué tipo de abreviaciones le quieren agregar o más. Pero bueno, esto es solamente una pequeña parte. Lo que realmente me interesa, bueno, eh, voy a abrir, eh, no no voy a abrir nada, voy a colocar aquí más adelante. Porque, bueno, es algo que he estado haciendo los últimos meses y es que he estado bajando música. <ríe> bueno, sí, he estado buscando un poco de música orquestral para para poder analizar y, y darme cuenta más o menos cómo, cómo está cómo sea cómo trabajan la ecualización cómo trabajan eh, los rangos dinámicos y sí para tratar de, de ver cuánto me puedo acercar acercarme me, cuánto me puedo acercar a tratar de ver de recrear esa atmósfera esa atmósfera orquestal y, bueno, una de mis favoritas es, por ejemplo, The Hobbit. Eh, que no quiero hacer propaganda, pero, eh, pero me parece, en lo personal, me gusta mucho como... La música es bonita, me gusta, ¿sí? Y, pero lo que más me interesa es, por ejemplo, el, la atmósfera donde fue creada, donde fue registrada, que fue en el Studio One, en, en Averroat, en, en Londres bueno Howard Shore es un duro bueno que no lo comparta la opinión pues no importa sin embargo esta es eh, digamos una de las bandas que actualmente me interesa analizar y bueno ya la he escuchado varias veces y me gusta mucho bueno voy a por ejemplo eh, a crear un, esta sesión voy a meter estos eh, archivos que son, son en formato FLAC como se dan cuenta aquí en esta parte y los voy a arrastrar dentro de REAPER los voy a meter aquí abajo les voy a decir que me lo creen en una single track y bueno como vemos ahí no las, no las ha creado voy a dejarlo al lado de arriba